Buenos días. Dice una cita de Aristóteles: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Y así, con esta cita, pues, quiero dar entrada al tema que quiero compartir con ustedes hoy un poquito: que es sobre los hábitos, qué rol tienen en nuestra vida qué impacto tienen cómo nos relacionamos con ellos cuán conscientes estamos de los hábitos que tenemos preguntando si nos tomamos el tiempo de revisarlos o si estoy encajada en formas de comportamiento que no son tan saludables toda esta preguntas surgen alrededor de los hábitos ¿no y yo he estado pensando un poquito en esto últimamente, pero antes de seguir yo creo que debemos definir qué es un hábito, ¿no? Y para dar una definición, este, podemos tomar la definición que nos da la Real Academia Española, que nos dice que, que un hábito es un modo especial de proceder o de conducirse, adquirido por la repetición de actos iguales o semejantes, Originado por tendencias instintivas. Esa es la definición que nos da la Real Academia, pero en palabras sencillas, ¿qué es un hábito? Son esas pequeñas acciones que hacemos día a día, de manera repetitiva, hasta que ya llegamos a un punto en que las hacemos de forma automática, donde no, casi no requerimos ningún esfuerzo mental para hacerla. Y podemos tener ahí muchísimos ejemplos, que si nosotros nos podemos mirar en nuestra vida diaria, vamos a encontrar muchísimas cosas que hacemos repetitivamente, diariamente. Como cepillando los dientes, apagar la luz cuando salimos de un cuarto, saludar cuando llegamos a algún lugar, hay un, meditar un cierto tiempo en la mañana o en la tarde, correr una milla diaria, infinidad. Cada uno de nosotros empezamos a mirar, vamos a encontrar muchísimas maneras, que de cosas, de actos que hacemos repetitivamente, diariamente. Esos son los hábitos. Esos son con lo, con, que, con lo que convivimos diariamente, ¿no? Y hay hábitos positivos, hay hábitos que no son tan saludables. Tenemos de todo un poco, ¿no? Así que nos dice, nos dice un estudio de la Universidad de Duke que el 40% de las acciones que hacemos son rutinas que hemos integrado en nuestro comportamiento. O sea, que casi la mitad de nuestro tiempo la pasamos, podríamos decir, en piloto automático, ¿no? Y porque repetimos, son acciones que repetimos de manera automática. Y lo hacemos así porque ya llegamos un punto que pues siempre la hemos hecho así, eh, como dentro del concepto mental. A veces quizás algunos de ustedes se recuerdan como ustedes mismos han dicho, que alguien le preguntarme de vez en cuando, oye, ¿por qué tú haces eso así? Y la respuesta inmediata que nos da ah, siempre lo he hecho así. O sea, que llega un punto en que ya ni nosotros mismos nos cuestionamos por qué lo hacemos así, simplemente siempre lo he hecho así. Quizá alguno de ustedes ha pasado esa, algo similar como eso, ¿no? Y así como para darle un ejemplo personal de, de cómo, cómo uno puede actuar tan así en automático, a mí me pasó una vez que. En algún momento de mi, de, de, de mi vida cambié de trabajo. Un trabajo que tenía ya muchos años. Y ya voy a, estoy integrando mi camino de trabajo. Estoy en la primera semana de mi nuevo trabajo. Un día, en la mañana, pues salgo de mi casa, como siempre. Me levanto, me visto, me monto en el carro y salgo rumbo al trabajo. Voy a ir por la carretera conduciendo. Muy feliz. voy llego, me estaciono, me bajo, saco mi cartera... Cierro la puerta del carro y en ese momento que yo cierro la puerta del carro y miro, yo estaba en el estacionamiento de mi antiguo trabajo. <ríe> Así, no me pregunte cómo yo llegué ahí, ¿no? fui me fui, era tanto la costumbre de ir por una ruta X cada cierto tiempo que me fui y no reaccioné hasta que me bajé del carro y me di cuenta que estaba en el estacionamiento de mi antiguo trabajo. Y así, seguro que algunos de ustedes tendrán muchísimas otras anécdotas semejantes a esa que nos pasan. Porque sí, ya el cerebro no razona, no se pone a, a pensar, no hace, porque todos los días lo hago así y me voy en, en, en, en el piloto automático, como decimos, ¿no? Así que eso no puede pasar. Y no pasa con frecuencia, ¿no? Así que podemos ver que la ventaja que tiene un hábito es que una acción se automatiza. De tal manera que ya casi lo hacemos sin pensar. Sin pensar la estamos ejecutando. La desventaja es que algunos de esos hábitos que hemos incorporado en nuestro estilo de vida probablemente no sean hábitos saludables. Y si no hacemos nada al respecto, podemos estar o estaremos repitiéndola una y otra vez a pesar de que perjudique nuestro bienestar. Y ese es el punto más importante que yo quisiera traerle con esta plática. Vamos a tener hábitos positivos, saludables y hábitos no tan positivos y no saludables. Pero, ¿qué pasa si simplemente seguimos en nuestro piloto automático? ¿No? Pasan cosas como esta, ¿no? Que es un hábito que no es saludable. Podemos seguir haciéndolo repetidamente sin percatarnos de que nos está perjudicando. Y hay pequeñas cosas que son, según nosotros, son tan insignificantes, que no le damos importancia. Por ejemplo, podría tener el hábito de, últimamente, algo que yo he observado, personas que tienen el hábito de estar cotejando su celular continuamente, continuamente, pero de manera prácticamente maniática, ¿no? Y tú puedes pensar, qué efecto negativo puede tener eso. Un hábito como ese puede llevarte a aprender amistades, algo tan serio como eso, como eso. porque llega un momento que quién quiere estar con una persona que continuamente está mirando el celular, que no puede mantener una conversación coherente contigo, que no te presta atención. Y es un hábito que adquiriste, que además de afectar relaciones, lo más probable que te tiene en un estado de ansiedad, constante, porque alguien que está continuamente mira, que mira, que mira, que mira un aparatito tiene cierto grado de ansiedad, ¿no? Así que así como este ejemplo que, que, que te estoy presentando aquí con estar mirando continuamente el celular podemos tener un montón de otras cosa, cosas que hacemos que se han convertido en un hábito en nuestra vida y que ya nosotros, para nosotros ni, nos pasa desapercibido, ¿no? no nos llama la atención y puede ser que esté te haciendo, teniendo un efecto que no sea para tu bienestar, para nuestro bienestar, ¿no? Así que los hábitos tienen, como vemos, tienen un poder extraordinario, ¿no? Este... algo que hace que nuestro cerebro actúe de forma automática, sin pensar, y tenemos que tomar en cuenta que que puede tener un efecto no saludable en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo ¿Cómo podríamos, yo me he quedado pensando así, ¿cómo, cómo podemos hacer para este, prestarle la atención que merecen estos hábitos sin, sin ponernos locos, sin ponernos a un neurótico? Y yo digo como un, como un método de, de, de tres pasos sencillo, ¿no? Que uno sería como tomar conciencia. Tomar conciencia sería el primero. Después, atrevernos a cuestionar. Y por último, si en esa tomar conciencia y atrevernos a cuestionar, nos damos cuenta que hay hábitos que no son saludables, trabajar para cambiarlo. O eliminarlo. O si tenemos un hábito bueno que se puede mejorar, mejorarlo. No necesariamente tenemos que trabajar con los hábitos que que no son saludables, podemos tener hábitos que son buenos, pero que también se pueden mejorar. Pero si simplemente lo dejamos ahí, nunca más revisitamos eso, nunca más no cuestionamos nada, ¿qué pasa con eso? Seguimos haciendo las cosas como quien dice por hacerla, ¿no? no se puede hacer, ¿no? Entonces podemos ver este primer punto cuando decimos tomar conciencia. ¿A qué me refiero yo con eso de tomar conciencia? Tomar conciencia es que esas pequeñas acciones que hacemos día a día, dándonos cuenta que forman parte de nuestra forma de vivir. ¿Y qué pasa si simplemente seguimos con la vida haciendo la cosa como quien se puede hacerla y no tomamos conciencia de ella? De la manera que están impactando nuestra vida. Y muchas veces en la vida de otra persona. ¿Qué tal si estas acciones que hacemos no están alineadas con nuestros valores? Con lo que creemos. Podemos tomar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, podemos pensar que vamos a visitar a nuestro médico. Y el médico nos dice, mire, señora o señor. Hemos encontrado que su presión está sumamente alta y que su peso está por encima de lo que es adecuado para esta condición de salud. Y nosotros decimos: Ok, perfecto, voy a hacer cambios para mejorar mi, mi condición de salud, para que mi presión se mantenga bien y todo esto, ¿no? Y lo más probable podemos pensar de momento: lo más fácil quizás es, bueno, una rutina de ejercicio. Voy a hacer una rutina de ejercicio y con eso yo voy a estabilizar mi peso y todo eso. Y nos montamos y nos ponemos en un gimnasio hacemos nuestra propia rutina de ejercicio en la casa. Pero ¿qué pasa? Tenemos unos ciertos hábitos adquiridos ya que quizás ni vamos a revisar, ni vamos a cuestionar, ni nada por el estilo. Y dentro de esos hábitos están que todos los días desayunamos. Un desayuno rico en carbohidratos y alto en contenido de grasa no saludable. Igualmente, este, diario, nos tomamos una soda alta en, con alto contenido de azúcar. Y eso, si yo no lo reviso, sigo haciéndolo. Pero esas dos acciones que hacemos diariamente no van alineadas con este propósito que nosotros queremos de, de bajar el peso y tener un peso saludable porque se afecta para mejorar nuestra alta presión, ¿no? Y ahí es donde yo digo que se pierden oportunidades. Podemos estar perdiendo oportunidades si no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo. Porque es que es, como les digo, como ya estamos en el día a día haciéndolo, para nosotros está tan integrado que ya no pasa por desapercibido muchas veces. Entonces, bueno, yo me quiero a tomar conciencia, ¿no? Igualmente, podemos tomar otro ejemplo. Este, somos unos buenos estudiantes del programa de formación del Instituto Buda Dharma. Estamos ya en el futuro de Bedechita. Queremos desarrollar una, una, una compasión genuina, una ecuanimidad igual para todos los seres. Y esa es una meta que, que a mí me motiva mucho, que me tiene entusiasmada, que, que quiero hacer, que quiero hacer porque veo el beneficio que tiene. Pero ¿qué pasa en nuestro día a día? Podemos estar haciendo acciones que van totalmente desalineadas con esa meta. Por ejemplo, podemos estar consumiendo productos para nuestro cuidado personal, donde se usan animales para experimentos, Podemos estar consumiendo productos lácteos donde sabemos que, que las vacas son terriblemente maltratadas para tener su leche, solamente se tiene como un objeto donde se les trae su, su producto que originalmente era para su bebé. Podemos estar auspiciando un programa de, de televisión que promueve el racismo, que promueve el discrimen. Pero si no nos ponemos a examinar lo que yo hago en mi día a día, qué impacto tiene en las otras cosas, en mis propósitos este, no en mi estilo de vida que quiero tener, podemos estar yendo en camino este, divergente, separado, ¿no? Una meta por aquí, con unas acciones diarias, que no van alineadas con eso. Y esas acciones diarias son las que están alimentando toda nuestra vida, ¿no? Así que, atrevernos a, a dar una mirada, una mirada de frente de, de, de lo que estamos haciendo para ver cómo está esto afectando nuestro propósito que tenemos, o nuestra creencia, nuestros valores, ¿no? Y así que otro, así con eso hacemos el punto de tomar conciencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué dirección va? ¿Va alineado con lo que yo quiero que esté alineado? Y el otro punto es atrevernos a cuestionarlo O sea, cuando hacemos algo no simplemente dar por hecho. Pues así es, ¿eh? por algo ya estoy haciendo así, ya lo hago así continuamente. Sino estar vigilante que al habituarnos a una manera de hacer las cosas, de manera automática muchas veces eliminamos este elemento de cuestionarlo ¿No? así que tener ese ese esa ese como decir ese instinto esa inquietud de preguntarnos por qué yo hago esto ¿No? y buscar de ahí, cuando nos atrevemos a preguntarnos, ahí también pueden surgir oportunidades. Me pregunto, ¿por qué hago esto? Esto va alineado con, con mi valor, esto va alineado con lo que yo quiero hacer. Y de momento, pum, nos damos cuenta, no, esto no va alineado. Y ahí hay una oportunidad de cambiar, una oportunidad de hacerlo de una manera diferente, que si no nos tomamos este riesgo de preguntarnos, lo más probable es que no, no vamos a hacer nada con eso, simplemente seguimos haciéndolo por costumbre, porque ya nos hemos acomodado en lo cotidiano, este, y así por el estilo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la oportunidad, si vemos, si lo que estoy haciendo está bien, pues no hay ningún problema, lo sigo haciendo, si lo que estoy haciendo no, siento que no está bien, que no va alineado con lo, con mi proceso de vida, o que por la razón por la que yo originalmente hice eso, ya ni existe, las condiciones han cambiado. Y yo me quedé simplemente repitiendo esto por repetirlo. Porque ya si sí llevaba mucho tiempo haciéndolo. Cuando nos preguntamos es que podemos descubrir esas cosas. Si no nos preguntamos, no vamos a descubrir nada de lo que está pasando ahí, ¿no? Y podemos estar perdiendo muchísimas oportunidades de hacer algo diferente o de mejorar algo que ya estamos haciendo de cierta manera, ¿no? Así que, yo pienso que bueno que de vez en cuando nos tomemos el tiempo de hacer un alto y simplemente cuestionarnos. Preguntarnos cuántas cosas de las que estoy haciendo y que no me hace bien, la sigo haciendo solamente por, porque tengo el hábito de hacerlo. Cuántas oportunidades estoy dejando pasar por seguir haciendo algo de cierta manera, sin cuestionarme nunca. Hay un, hay un cuento que, que leí en un libro de, de un médico y terapeuta argentino que se llama Jorge Bucay, que puede quizá ilustrar un poquito, es como, podríamos tomarlo como una parábola, se llama el cuento del elefante encadenado. Y cuenta ese, esa historia, que un, un niño que le gustaba mucho los circos, este, y principalmente los espectáculos de animales, estaba, fue al circo con su papá y estaba maravillado mirando el espectáculo, donde salía un gran elefante. Con ese poder inmenso, imponente en el escenario, con esa fuerza que desplegaba y niño estaba emocionado mirando el espectáculo. Bueno, el espectáculo se acaba, sale y, ¿saben? como todo eso en los circos. Pero ¿sí, cerca, cerca donde está la carpa donde se hace el circos, están las jaulas que tienen los animales, los sitios donde viven los actores y todo eso pasa. Y ve al elefante que vio en el espectáculo encadenado con una gruesa cadena atada a una de sus patas, y esa cadena estaba sostenida por una estaca pequeña para él, y una estaca pequeña que al final estaba unos cuantos centímetros enterrada en la tierra. Y él se preguntó, pero qué raro porque un animal tan fuerte y tan potente está ahí, atado a esa, a esa estaca que con, con la fuerza que tiene se es capaz de arrancar un árbol puede fácilmente este, zaparse de, de esa cadena y liberarse, ¿no? Él estaba preguntando eso, ¿no? Y le dio curiosidad y le pregunta a su papá, papá, mira, ¿y por qué es y el papá dice, ah, no, debe ser que está, ma es que está maestrado, ¿no? Y está maestrado, y él dice, bueno, pero si está maestrado, ¿por qué lo tienen que encadenar entonces, no? Una pregunta obvia. Y el papá dice, ah, yo no sé, yo no sé, el papá sale, lo dejo un momentito ahí y va, se mueve a otro lugar y un señor mayor que estaba pasando por ahí y había escuchado la conversación, le, le dice al niño, este, el elefante no se escapa porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy, muy, muy, muy pequeño. Y el niño empieza a imaginarse, imagina un bebecito elefante atado a semejante cadena y a esa estaca porque ya todas las proporciones cambian y se imagina la desesperación que tuvo ese elefante cuando era chiquito. Día a día, nomás seguro, tratando de escaparse. Día a día, durmiéndose agotado porque no, y no había podido escaparse. Día a día, repitiendo, repitiendo esto. Hasta que un día ese elefante se dio cuenta que no, que sencillamente no podía escapar. No tenía la fuerza, no contaba con la fuerza para hacerlo. Y así, un día, sencillamente se resignó a que no podía hacerlo. Y ahora ese elefante bebé es grande, pero en su cabeza sigue internalizado que no puede hacerlo, que no puede zafarse. Y lo triste de, de, de todo esto es que este elefante nunca más se atrevió a probar su fuerza, nunca más se atrevió a cuestionarse si podía hacerlo. Así que, este ¿cuántos de nosotros estamos así, vivimos en la vida como un elefante encadenado a nuestros hábitos, porque no hicimos algo de una manera no acostumbrada y nunca más nos atrevimos a cuestionarnos ni a preguntarnos si estaba bien, si ahora se sí puede hacer esto diferente. Así que sacamos la moraleja que hay en este, este pequeño cuento que se ve muy sencillo, pero que siento yo que tiene una gran enseñanza contenida dentro, ¿no? De, y cuando estemos así, quizá atrapados en situaciones que pensamos que no hay, que no hay salida, pensemos estamos actuando como el elefante encadenado. Le dejo ese pensamiento ahí para reflexionar un poquito. Así que tenemos que tener conciencia de que nuestras circunstancias cambian como cambiar la circunstancia del elefante, pero si no se atrevió nunca más a cuestionarse nada, sigue encadenado, sin necesidad. Así que, pensemos un poquito en esto y no, no quedarnos en, en, en, en encapsulados en forma de comportamiento, porque sencillamente no nos no atrevemos a cuestionarnos nada, ¿no? Así que yo, Pienso que es recomendable que cada cierto tiempo nos detengamos y nos pongamos a reflexionar si los hábitos que estoy practicando, que estoy haciendo en mi día a día, tienen un beneficio directo sobre mi vida. Y si realmente representan a la persona que yo quiero ser. Yo creo que esta reflexión puede llevarnos a crear nuevos hábitos que sean más coherentes con la etapa de vida en la que estamos viviendo o con los objetivos renovados que tengamos. Porque la vida es un cambio constante. Continuamente estamos cambiando. Estamos en un mundo totalmente impermanente que cambia día a día. Y nosotros tenemos que ir de cierta manera con el cambio. Pero podemos ver que cuando ya tenemos algo que que se ha adaptado demasiado, no hemos adaptado demasiado muy a, a eso, nos hemos acomodado en esa zona de confort podemos estar perdiendo realmente oportunidades de hacer cambios significativos para nosotros entonces, mirando este, el método de los tres pasos que yo me he inventado aquí un poquito tomamos conciencia, nos atrevemos a cuestionarnos y una vez que hacemos eso, ¿qué puede pasar? que descubramos que si sí tenemos hábitos que son muy buenos, que queremos mantenernos y quizás algunos de esos hábitos que son muy buenos, queremos mejorarlos, podemos aprovechar esa oportunidad para mejorarlos y si tenemos hábitos que sentimos que no son tan saludables, podemos cambiarlos. La buena noticia es que los hábitos no vienen escritos en nuestro código genético ni son una herencia que traemos con nosotras de la cual no podemos deshacernos simplemente lo adoptamos de tanto repetir una acción o un comportamiento y así es que vamos reforzando aprendizaje desarrollando actitudes y modificando estilo de vida entre otras cosas pero si te das cuenta que tiene algunos hábitos que quiere que quiere, necesita cambiar tenemos la oportunidad de hacerlo esto no quiere decir que sea Súper fácil y que lo vamos a hacer así. Porque ya es lo que nos, nos indica en la misma palabra. habituadamente estamos haciendo lo mismo continuamente. Y romper eso a veces cuesta un poco de esfuerzo. O quizás mucho esfuerzo. Pero no es imposible. Se puede hacer. Así que hay algunos pequeños... Este... Alguna pequeña... Nota que podemos tener pendiente cuando queremos cambiar un hábito, que nos pueden ayudar para hacer el proceso más, más fácil, ¿no? Y una de estas es estar consciente de que cambiar un hábito toma tiempo. Como nos tomó tiempo, establecerlo, cambiarlo, también toma tiempo. Así que no desesperarnos cuando estamos tratando de cambiar un hábito. Y sabemos que por ahí hay una regla que hablan de los 21 días, que en 21 días podemos cambiar un hábito, pero no te crea eso a, a pie juntilla de que es así, justamente en 21 días ya tiene que producirse un cambio. Hay muchas actitudes, muchas, muchas cosas que podemos cambiar y que se pueden cambiar quizás en ese periodo de 21 días. Pero el promedio, según un estudio, es que es, toma unos 66 días, la media, son unos 66 días. Y hay conducta que no puede tomar meses, incluso años, cambiarla totalmente. Así que no desesperarse, no tener el falsa expectativa de que en 21 días lo vamos a cambiar, sino que hay alguna cosa sí se podrá cambiar en ese término y otra puede tomar un poco más de tiempo. Así que llevándolo con paciencia y saber que esto va a requerir constancia y disciplina para cambiar un hábito. Constancia y disciplina. Otra cosa es no tratar de, de, de cambiar muchos hábitos a la vez. Como nos pasa a veces cuando hacemos estas resoluciones de fin de año, que hacemos 10 o 15 resoluciones y al final de cuentas nos damos en cuenta en marzo o abril que no hemos hecho ninguna de esas resoluciones. Muchas de esas resoluciones son prácticamente de adquirir un hábito. Si la si analizamos con, con un poquito de cuidado. Entonces enfócate en, una, enfócate en una actividad a la vez, en un propósito a la vez. Y no hace querer hacer mucho a la vez porque entonces sí eh, se hace mucho más difícil, ¿no? Tratar de cambiar mucho comportamiento a la vez. Otra cosa es empezar con algo que no sea tan ambicioso. Y si tiene un proyecto que es muy, un, un cambio que quiere hacer que es muy grande, hazlo por etapas más pequeñas. Vamos haciendo por etapas. Y otra cosa es que te, vaya, te vas enfocando en el ritual del día a día. Y no es el resultado. O sea, por ejemplo, quiero, como dicen, quiero bajar eh, 10 kilos. Ese es el resultado. ¿Qué es con el día a día? Pues, una rutina que estableciste de hacer 15 minutos de bicicleta. Y esa puede ser tu primera actividad que tú empieza para lograr ese resultado que quieres. Y establece un hábito diario de hacer 15 minutos de bicicleta. O cinco, empieza con cinco, cuando que sea cinco minutos. Cinco, tú te enfocas en los cinco minutos, aunque tu meta sea al final llegar a media hora en la bicicleta. Pero te enfocas enfocando en el, en el día a día, en la meta pequeña, corta plazo que te pusiste del día a día. Y eso nos ayuda para no a sentirnos agobiados y querer ya, somos muchos de querer ver el resultado ya. Vamos enfocándonos en los pasos previos y poco a poco ese resultado va a llegar y no tenemos que estar solamente enfocados en el resultado porque eso te desanima y te quita impulso ¿no? para hacer las cosas. Y lo otro es darle valor y alegrarte de los pequeños cambios y la mejora cotidiana que vas teniendo. O sea, cuando tú empezaste quizás, siguiendo el mismo ejemplo de 15 minutos en la bicicleta, se te hacía súper pesado, sudaba muchísimo, pensaba que no lo podía lograr. Y ya quizá en el término de una semana, dos semanas, tú ves que 15 minutos lo haces con mucho aire, con más soltura. Esos son pequeños cambios en lo cotidiano que van conduciéndote hacia ese hacia ese, esa meta que te pusiste. ¿no? Así que básicamente esto es lo que yo quería presentarle, este, esta invitación a... A observar un poquito cómo, cómo nos relacionamos con los hábitos que tenemos en la vida. No tenerle miedo tampoco, este, no tener miedo de, de si hay algo que, no, que encontramos que no está funcionando bien o que no me saludable para nosotros, poder cambiarlo, podemos hacerlo. Este, y también no perder de vista que no solamente quizá es cambiarlo, porque hay algunos hábitos, que llamamos saludable, buenos o positivos, tienen más ma margen para mejorarlo o para ajustarlo de acuerdo a nuestros propósitos o metas y metas que van cambiando, ya sabemos, según nuestras circunstancias de vida, según los nuevos enfoques que tengamos, según la nueva perspectiva que estamos viviendo en un momento dado. Así que no solamente los hábitos que no son saludables, hábitos que son Bien, bueno o saludable, podemos también mejorar. Y quizás tú te preguntas, bueno, si un hábito bueno, ya, ¿cómo que, no, que lo voy a mejorar? Sí, cuando nos atrevemos a hacer este, estos, tres, estos dos pasos de, de tomar conciencia y cuestionando, podemos descubrir qué cosas que estamos haciendo que se pueden mejorar. A mí se me ocurre ahora, por ejemplo, ahora mismo que estamos aquí, que tú estás aquí mirando, pesuda, quizás. Para ti, mirar Facebook semanalmente se ha convertido en un hábito. O sea, tú, consistentemente, todos los domingos a las 9 de la mañana, hora de México, te sientas, pones tu computadora y te pones a mirar la, la charla de, de Facebook. Y eso es un, un, vamos a llamarlo, que es un hábito bueno porque te, te permite a ti estar conectando con un cierto conocimiento, te permite a ti. Eh, te, hacer reflexiones sobre los temas que se hablan allí, que, que de alguna manera pueden tener un impacto en ti, te permite observar conducta o comportamiento que quizás de otra manera no hubiese visto. Pero ¿qué pasa? Quizás hábito solamente es, llego, pongo mi, mi computadora y, y veo la la charla del domingo y una vez se acaba, pago y me voy a todos mis quehaceres que hay donde el domingo, con la familia, desayunar, todo lo que haya que hacer en un domingo familiar normalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo tú podrías hacer un pequeño cambio en ese hábito que es saludable? Quizás tú puedes tomar ahora un, un, un siguiente paso. Y una vez terminada la charla de los domingos, tú puedes tomar cinco minutos, o 10 minutos de lo que tú decidas para sentarte simplemente en calma y reflexionar sobre la, el tema que se presentó ese, ese, ese domingo y ver qué cosa de esta que se habló aquí hoy a mí me, me serviría, me ayudaría, me, me serviría para hacer algún cambio que quiero hacer en mi vida o simplemente profundizar más en la enseñanza que había detrás de esa charla que se dio hoy. Y eso ya te está dando una dimensión, algo que tú hacía de que tenga otro otro impacto más, más allá de de simplemente sentarme, escuchar y, y ir procesando mientras está pasando la, la mientras está ocurriendo la charla, sino tomar un momento de quietud e internalizar a veces, cuando internalizamos y repasamos algo así, lo hacemos más conscientes y se asienta mejor en nuestro continuo mental. Así que, así como este ejemplo que, que te estoy dando, habrá muchas cosas en nuestra vida, en tu vida diaria, que pueden mejorar. Y otras que no son saludables, cambiarlas o dejarlas de hacer porque ya no te, no te favorece. Así que, eh, quisiera dejarle como un con una cita de, de Mahama de Gandhi que dice, Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Muchas gracias.